Cuando vieres a alguna persona en quien resplandeciere la bondad, la sabiduría, la justicia o alguna otra virtud, distingue igualmente lo que tiene de sí misma, de lo que ha recibido del cielo, y dirás a Dios: Oh riquísimo tesoro de todas las virtudes! Yo no puedo explicar la alegría que siento cuando considero que no hay algún bien que no proceda de vos, y que todas las perfecciones de las criaturas son nada en comparación de las vuestras. Yo os alabo y bendigo, Señor por este y por todos los demás bienes que os habéis dignado de comunicar a mi prójimo. Acordaos Señor, de mi pobreza, y de la necesidad que tengo de virtudes. Venerable Padre Lorenzo Scupoli, en su obra El combate espiritual.